Mi mejor antigua amiga. Estaba destinada a ser la peor semana de mi vida. Las niñas Oso me hacían pasar momentos difíciles. Pero ella lo cambió todo. Era más que una amiga. Era mi amiga novata. Brenda... Un vínculo que jamás oh. podrá romperse. Pero si estuvieron juntas tan solo una semana. Sí, pero el campamento de novatas oh. sí fue muy intenso. ¡Sigue, Brenda! ¡Adelante! ¡Lo estamos logrando! Oh, cuidado! ¡Ah! ¡Vete! ¡Sálvate tú! ¡Yo nunca te dejaré! Oh. Había hecho cualquier cosa por mí. Aún recuerdo el día cuando pensé que no la volvería a ver. Siempre seremos amigas novatas. ¡Y ahora vivirá en Hazelnut! Sabemos que te emociona, Pepperan, Y nos emocionamos por ti, pero... Pero ha pasado mucho tiempo desde ese campamento. Sí. ¿Y si tú y Brenda no tienen nada en común? Ay, no ah. se preocupen. Brenda y yo ya acordamos que si no funciona, seremos completamente honestas entre nosotras. Escuchen, Brenda y yo vamos a tener mucho de qué conversar y tal vez nosotras queramos estar a solas. ¿De acuerdo? Solo nosotras, nada más. Uh. ¡Todos a bordo del expreso Brenda ¡Choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, no las choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, Esa es la mejor librería de Hazelnut ¿Libros? Oh, igual que la televisión, pero televisión, Perdonen todos, pero este vagón se va a quedar en Villa Aburrida. Choco oh. oh. uh -huh. choco choco choco choco choco choco. Oh. Y este es el mejor lugar para jugar videojuegos. ¿Videojuegos? Uh -huh. yo sé cómo perder mi tiempo sin pagar, gracias. No, oh. oh. adiós no tan, pero este vagón también se les va. Pero... <risa> ¡Choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco, choco! choco uh. <risa> entrando en la estación! <risa> <risa> Esta pequeña máquina tiene que ir a casa. <risa> oh, ¡Quédate a cenar, Pepera. Me encantaría, pero no puedo. Tengo que... Cuidaremos. ¡Adiós! ¡Cuidaremos contigo! Arreglaremos su cabello, jugaremos a las muñecas y nos llenaremos con chocolates. Todo eso será muy divertido. En otra ocasión. Oh, ¿es la famosa Brenda de la que Pepi me ha hablado tanto? Oh, ella no puede dejar de hablar de ti. Oye, Pepi, ¿no crees que deberías invitarla a dormir en casa? ¿En serio? Sí, si tus padres te dan permiso. ¿Y el teléfono? Ah, por aquí. Eres honesta con ella. Dile que no está funcionando. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh, Peperán, Esto es lo mejor! Oye, ¿estás bien? Te alegras de que me quedes, ¿cierto? No quieres que me vaya a casa. ¿Verdad que no quieres? ¿Por qué? No van a creerlo. Pero Brenda y yo ya no tenemos nada en común. ¿Y por qué no se lo dices? Claro, como si yo fuera tan madura. ¡Ahí está mi amiga no mata! ¡Hola, Mickey! Soy Nicky. Pero Mickey es más lindo. Milo, Milo, Bobby, bailo, Filo, filo, fififa, filo. Smiley, Smiley, Smiley, Milo. Oh. oh, te llevaré a la enfermería. Ah, e ¡Iré con ustedes! Pero tú y Brenda no tienen que, ya sabes, oh. hablar. ¡Genial! <risa> ¡Ahora tienes más tiempo para ver mi rutina! ¡Yo oh. iré! ¡La operación es un éxito! ¿Quieres ir de compras? Después de la escuela, ¿quieres ir de compras? Muy bien. ¿Quién está hablando? Yo, yo, yo, yo fui. Una hora de castigo a la salida, Pearson. ¡Sí! Digo... Uh, señor... Carter, ¿podría castigarme con mi amiguita? Aquí no castigamos a su antojo, señorita. Tiene que ganárselo. ¡Sufriremos juntas! ¡Oh, cielos! ¡Ay, tengo que irme! Si me quedo en un lugar mucho tiempo, seguro me encontrará. ¿Ah? ¡Beberán! No, pero... ¡Puedo decirles a dónde voy! solo los pondría en gran peligro! Oh, ¡Voy a extrañarlos mucho! ¡Dile a Brenda la verdad! ¿La verdad? ¡Ella no soportaría la verdad! ¡Ay, qué hago! ¡Vamos, se lo debes! ¿Y te lo debes a ti también? ¡Tienes razón! ¡He huido ya por largo tiempo! ¡Brenda, tengo que... Ah, oh, Peperán! ¿Eh? <risa> ¡Tú primero! ¿De acuerdo? No, yo primero. Tengo que ser honesta contigo. Peperán, nosotros ya no tenemos nada <risa> en común. No te sientas mal. Yo he crecido y tú has ca cambiado. Yo he hecho nuevos amigos, Peperán. Espero lo entiendas. Pero... ¡Vamos! ¡Brenda! ¡Amigas! ¡Vamos, vamos a... ¡Almorzar! ¿Y yo? ¡Adiós, Peperán! ¡Siempre seremos amigas novatas! ¿Pueden creer eso? ¡Después de todo lo que pasamos juntas! Brenda, Brenda, Bob, Billy, Brenda Brenda, Brenda, Fi, Brenda Da, ¡Un momento! Shmenda, ¡Eso nunca pasó! Da, shmenda, shmón, shmiedli, Peperán, ahora shmón, eres ridícula. Shmiedli, shmenda, ¡Me voy! Da,